Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre geolocalización. Bueno, es una realidad que en los últimos días, las últimas semanas, una conversación muy recurrente en las puertas de los coles, en los parques y en general entre los padres, trata sobre la seguridad de nuestros hijos en la calle, ya sea porque se pierdan sean víctimas de un secuestro o porque simplemente no sabes dónde están, desde Gapten lo que siempre recomendamos es que haya mucha conversación en casa, que habléis sobre lo importante que es que los padres sepamos siempre dónde están nuestros hijos y que en caso de ir, pues no sé, de excursión o por ahí con amigos, que nunca se separen del grupo, de nosotros mismos o de los profesores o responsables con los que vayan por la calle. Pero aún así, habiendo cubierto este primer paso, siempre nos podemos apoyar en la tecnología para ayudar a proteger a nuestra familia digital. Os estoy hablando de la geolocalización, que es esa función que tienen algunos objetos como móviles, tablets o incluso ya coches, eh, para triangular su posición, es decir, sus coordenadas y por lo tanto conocer en dónde se encuentran y también en general dónde está su dueño. Esta función la podéis encontrar en nuestra app de Family Time, pero no nos quedamos únicamente en una función de geolocalización, sino que además añadimos otros elementos que nos pueden ayudar a mejorar la seguridad de nuestra familia. Uno de ellos es el botón de SOS ¿vale? que pueden utilizar nuestros hijos en caso de encontrarse en una situación de peligro. Podemos también programar avisos para cuando nuestro hijo llega al cole o a casa en caso de que haga esos trayectos como más habituales solo. Podemos marcar o seleccionar una zona como peligrosa si es que hay alguna en nuestro entorno más cotidiano, ¿no? cerca de casa o cerca del de, de campo de fútbol donde va a entrenar. Se puede marcar como zona peligrosa. Se puede habilitar un control de velocidad en caso de que se trasladen en coche. Tendrás disponible también, a través de la opción de geolocalización de la app Family Time, un mapa online de toda la familia para ver dónde están todos e incluso un historial de lugares visitados. Como decíamos, eh, es muy importante que toda la familia tenga conocimiento de esta herramienta que estáis utilizando porque simplemente ya el término de control parental puede tener una connotación negativa, especialmente si tus hijos son adolescentes. Entonces, recomendamos siempre que comprendan que se trata de una herramienta para reforzar la seguridad de la familia, ¿vale? Y no que lo vean como una fiscalización o como que no te fías de ellos, sino que es un elemento para ayudarles a protegerse en caso de peligro. Si queréis encontrar más información sobre nuestra app Family Time podéis entrar en la web gaptim.com y os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el link directo a un post de nuestro blog donde se habla en más detalle de la geolocalización. ¿Vale? Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.